Pero la gente que se siente con dignidad y con principio, que lee una cosa así, miren, buenas tardes. Sí, porque si ya con el tema que tú ibas de David Ortiz, que no te y vinieron, que me gustaría oír lo que tú Ah, de David Ortiz, no, que David Ortiz, exactamente. Gracias. Eh, gracias a usted, eh, sí, David Ortiz hoy dio a conocer que César el abusador se mudó en el mismo edificio, en la misma torre, casi frente a frente, a donde vivía, y que David Ortiz decidió vender su apartamento, porque dijo que de personas así, no se puede estar cerca, eso lo dijo David Ortiz hoy, es porque resulta que en esos países, como Estados Unidos y Europa, y eso qué tipo, solamente lo que la gente veía, y que sospechaba, porque en esos países cuando un corrupto o un narcotraficante es señalado ya por condena y por una serie de acciones la gente ni quiere vivir cerca donde ellos viven si van a un restaurante se van porque eso se es estila en esos países y si el tipo, los hijos los quitan de los colegios donde están los hijos de esa gente yo recuerdo que vi un reportaje señores miren a raíz del apresamiento del Chapo Guzmán, que eso me conmovió a mí, eso fue un sábado, un reportaje de uno narcotraficante, que se iban destacando en México, y que se hicieron poderosos, pero al mismo tiempo, ellos decían, y la esposa, cómo la gente, oigan en México, que México está corrompido y todo, cómo la gente se le, se le mandaba, no querían aceptar a los hijos en los colegios, porque eso es aquí que nosotros estamos juntos y reburjados, y que se nos importa una cosa como la otra, estar rebujado con un bandido. En esos países, esa gente que tiene principios, que tiene dignidad, porque es aquí que un pobre vende su dignidad por cualquier cosita, por una tarjetita. Allí no, allí una gente puede ser pobre, pero mantiene su dignidad. Y elementos que son desechos de la sociedad, aunque tengan todos los cuartos del mundo no le llenan los ojos como aquí, aquí un narco de eso, o un corrupto de eso, va a enamorar a una casa, y le entregan la hija, se la entregan, toma llévatela, allí no, porque nosotros desgraciadamente, como una república bananera, y por este estado de descomposición, y de demoralización que tiene la sociedad, hemos perdido muchos valores que son esenciales, eh, entonces, David Ortiz decidió vender su apartamento hace cinco años, porque ese tipo se mudó ahí. Oigan eso, hace cinco años. Entonces, por ejemplo, miren hoy Miriam Germán, en un reconocimiento y un desagravio que le hizo el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, esa mujer pronunció un discurso, de los agravios, del acoso, de, de la triquiñuela que le hizo ese procurador, esa figurita sin ningún tipo de personalidad, de la diablura que le hizo Danilo Medina, de la diablura que le hizo Fran Soto y Mariano Germán, dos políticos metidos a jueces, porque no son jueces, porque juez era Miriam Germán, que tenía... 40 años en el servicio judicial y donde ella habla ahí de su dignidad y de su capacidad de que cuando un ministerio público, que es lo que hace un verdadero juez, le enviaba un expediente, esa mujer le contradijo a Balaguer y le escribió una carta a Balaguer dándole una pele lengua a Balaguer porque Balaguer la quiso cuestionar. Porque ella, que es lo que hace un verdadero juez, ella soltó un tipo que no había prueba ustedes recuerdan lo que era la época de Balaguer que a cualquiera le hacían un expediente había un revólver que se lo pusieron como a 10 mil presos en este país el mismo revólver y ella soltó el tipo y Balaguer quiso cuestionar que ella y le, le, le, le dio una pelea de lengua a esa mujer a Balaguer y esa mujer ahí hablando cómo ese consejo de la magistratura son un grupo de serviles como Danilo Medina conformó una suprema corte que le sirva de protección a él y a su gente. Y cómo no la quisieron a ella, porque ella no se iba a prestar, como lo dice ya ahí, a vagabundería y a todo ese tipo de triquiñuela y a ser sirviente del poder. Esa mujer, hay que, hay que, hay que quitarse el sombrero frente a Miriam Germán, cuánta dignidad, finaliza su palabra dándole las gracia, para, para dejarle entrever a Danilo, tú tienes una suprema que es politizada, que de político peledeita, otro caso, Leonel Fernández, señores hay que estar vivo para escuchar cosas, hay que estar vivo en este país para escuchar cosas Leonel Fernández vino ayer aquí a San Francisco de Macorís y ustedes buscan los periódicos lo que dijo Leonel que él va a gobernar en base a la honestidad eh, y que los funcionarios van a tener que actuar con. y yo me río señores ¿y quiénes acompañan a Leonel? Félix Bautista Félix Bautista va a dejar de ser corrupto me va a meter Leonel Fernández eso a mí se lo puede meter eso, a los que andan atrás de un caguito, a los que están pensados. Pero, pero a una gente con criterio Leonel no le puede venir con este engaño. Leonel Fernández a mí no me puede engañar y que, que va, a, va a gobernar. de Pero Leonel Fernández fue el que comenzó en este país la politización de esa Suprema Corte de Justicia que metió a Mariano Germán siendo un dirigente político. Que ni en Haití se ve una vaina así. En Haití no se nombra a un dirigente político presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Leonel fue que inició eso. Y miren ahora Danilo, ese actual presidente de la Suprema Corte de Justicia es un danilista, un dirigente del PLD, que era funcionario de gobierno. ¿Puede una Suprema? Sí, ser sí, creíble, señores. Y entonces me viene Leonel Fernández, o sea, el que inició el proceso de degradación de esta sociedad, Leonel Fernández, me va a meter a mí en la cabeza que yo crea que sí con Freddy Pérez y un grupo corrupto que lo acompañan y, y, y, y esos son los que son a nivel de, de, de, de la capital y el país y los corruptos de los pueblos yo, yo vi gente ayer acompañando a Lionel y, y, y digo yo pero qué descarados son ¿Qué descarados el destino de este país es, es, es, es temerario es destino de este país eh, eh, Se le puede tener pere este país señor Eso, Esa es la realidad aquí, aquí las esperanzas son pocas Sinceramente se lo digo Y no soy pesimista Lo que soy es realista Pero de duró 12 años Me viene a mí a decir Gobernando este país Que entonces ahora es que va Pero venga acá Dios mío Esta gente cree que todo el mundo aquí es idiota Que todos somos unos idiotas Tenemos una llamada ahí Buena tarde Buena Buena Omar Peralta, Dígame, Silvestre Abreu Gómez. Tremendo, tremendo programa tú estás haciendo. Mira, una de las cosas que a mí me motivó mucho, mucho, mucho, fue ese coraje de Nidia Germán cuando este, rechazó el nuevo lugar. Claro. Y mandó el dependiente a juicio de fondo contra los sí, corruptos de Macorís. Sí, así es. Ella y Henry Casanova le pasaron por encima a tal Frank Soto y un grupo de bandidos ah. que no lo quedó de otra. Por otra parte, Omar, yo te dejé una comunicación, como te la dejé a todos los productores del programa. Ah, para pues mí no me la han entregado. Mira, óyeme. ¿Qué dice? Omar, si sí, de aquí al sábado el ayuntamiento de Macorín no cierra la apertura, la aventura que hay entre las intersecciones de la calle, y ella, restauración y dovergué en lo que se refiere a la pared a la pared derrumbada del cementerio ay, municipal. Ay, sí, sí, sí, sí. Nosotros vamos a llamar a todos los que tenemos deudos en ese cementerio a que nos reunamos el domingo para que con nuestros propios recursos construyamos esa pared. Porque, óyeme. Ayer le tiramos una foto, le enviamos a las redes. no sé si tú la has recibido. Yo, yo, yo, y yo... por ahí andan perro, gente a toda hora del día y de la noche, o más Que ¡Qué barbaridad! Y te voy a decir que yo tengo miedo a la profanación de tumba, de nicho, etcétera, etcétera. Y por lo menos yo tengo ahí... 10 o 12 personas entre mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, y tengo que sangrar por mi herida. Tú sabes las profanaciones que se han hecho, pero además de eso, Mar, para terminar, el peligro que eso representa. Yo estaba en Evangelio de la gloria ayer. Oye, ahora mismo con esta lluvia que se van a presentar, Ay, sí, tú sabes sí. que los cementerios se constituyen en un foco de infección muchísimas sí, veces? Claro que sí, claro. ¿Qué podría suceder? Yo quisiera que tú leas esta carta y estoy invitando por tu programa a todos los franco que tenemos deuda enterrado ahí. Primero para que vayan a ese lugar y lo comprueben y en segundo lugar para que si el ayuntamiento de aquí al viernes no toma medidas, entonces nosotros ya el domingo estaremos reunidos en la mañana ahí haciendo los arreglos necesarios con un ingeniero para que resolvamos ese problema. Mira Silvestre, estoy de acuerdo contigo, incluso aquí una gran amiga televidente de este programa, el viernes justamente, el viernes me llamó, lo que pasa es que ahí eh, tuve una entrevista con un aspirante y entonces eh, eh, comprobé, porque estuve ayer en el cementerio, más de una hora incluso me senté en uno de los bancos del cementerio y ciertamente es un descuido inaceptable, yo diría, yo diría, que ustedes no tienen que sacar dinero de su bolsillo para que se resuelva un problema, que tiene que resolverlo el ayuntamiento, y que es una irresponsabilidad que durante tantos días ciertamente se haya producido eso y no haya habido una respuesta, eso no tiene excusa de ninguna manera, yo lo vi eso, yo lo vi, eso es totalmente cierto, y ya esa amiga mía que vive por ahí cerca me había llamado, y justamente fui y lo comprobé. Eso tú tienes toda la razón, pero estoy en desacuerdo. Porque los ciudadanos no pueden resolver lo que le corresponde a las autoridades. Eso le corresponde al ayuntamiento y el alcalde mañana tempranito tiene que comenzar esa labor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un placer. ahí. ¿Qué le pasa con Ale ¿Qué es lo que pasa un bueno, que tiene que resolver eso, porque ciertamente un cementerio que esté en esas condiciones, y tal como dijo Silvestre, eso se presta a que con la lluvia que van a caer, que van a hacer mucho, y los presagios son de que va a haber una cosa terrible, entonces debe, debe de, de procederse a solucionar ese problema, porque eso es bastante pequeño es, para dejarlo que se engrandezca. Atención alcalde Aledía Mañana hay que comenzar eso Para que se resuelva eso mañana Antes de que comiencen esta lluvia Buena tarde eh, Bueno señores miren entonces Vamos a recordarles Que nosotros llegamos gracias A la, asocia eh, a la asociación Duarte de ahorros y préstamos Y el mega ahorro Que ustedes saben lo que dice del de mega ahorro eh, Aquí tenemos a Consuelo Buenas tardes Consuelo Sí, buenas tardes, Omar. Hablando del ayuntamiento, Omar, aquí en La Gaba, salida a Villa Tapia y la carretera, la Caonavo, avenida Caonabo, ahí es urgente un semáforo. Ay, sí, es verdad. ahí vienen de toda parte vehículos y ni un, ni un policía de tránsito, uno de, de, de, de tránsito, ni un semáforo ni nada. Entonces vienen de allá, vienen de acá, de modo que el ayuntamiento tiene que ver la necesidad perentoria de la ciudad para que ya la vayan resolviendo. Y que son pequeñeces, que eso se resuelve, son pequeñeces. Mire eso de un semáforo y de que en una intersección haya gente que conduzca... Esta... esos son pequeñeces, que hay que resolverlo. Bueno, señores, también llegamos gracias a la Junta Distrital de la Peña, Comedor y Cafetería Mikey de la Cruz. Con una comida exquisita, estación Texaco Cenoví de Don Apolinar Cáceres, una bomba totalmente nueva y remodelada. Compraventa Félix, del popular Luis Félix, ubicado en la Colón, esquina Inver, frente al Cuerpo de Bomberos. Llegamos gracias también, a agencia de viajes Félix, agencia de viajes Félix, en la 27, número 48, agencia de viajes Félix. Excursiones, cruceros, citas consulares, formularios, en la 27, número 48, frente al Parque Duarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar Sí, un placer. Omar, oye, este país se jodió. Yo la. estoy en acuerdo contigo. Esto está de, de 80 a, a 10 por ahí. Esto feo, se jodió, feo, man. feo. Porque nos están gobernando delincuentes. Delincuentes y mafiosos son los que están gobernando Esto y en los cargos públicos. Eso se jodió, Omar. Eso Yo es no así: delincuentes y mafiosos. Una maldita mafia gobernando un país y haciendo lo que le da la gana con un grupo de gente que somos nosotros los gobernados, que estamos aquí para aceptar todo lo que esa gente hagan, si no quieren poner impuestos, se llevan la luz cuando le da la gana, y nos someten a una tragedia, eh, no hay agua, hay una corrupción que nunca se había visto, hay un estado de inseguridad ciudadana que nunca se había visto, la delincuencia nos tiene azotado. mire esa muchachita que yo presenté, o sea un país, coño así no puede vivir, pero entonces este pueblo no reacciona, y entonces, mientras el pueblo no reacciona, vamos a sufrirlo. Mira, el otro día me llama Ibian, el líder de, de, de, de la Junta de Vecinos de, de San Martín, que hay una discoteca de haitianos que hacen unos desórdenes y tiene rabo y chivo, hay vuelto, de, de, de, No, pero fue una cosa terrible. Yo